Hola amigo, aquí es Sergin, un podcast más, esta vez te brindo tres factores importantes para ser más productivo. Esto de la productividad es como muy, como muy subjetivo, ¿verdad?, porque siempre has encontrado en internet eh, otras posibilidades, herramientas, técnicas, pero luego al final no las aplicas, y seguramente muchas de las veces no las aplicas, ¿por qué?, pues porque son muchas, porque 8 consejos para, 10 consejos para... No, en este caso te lo voy a poner muy, muy, muy fácil. 3. Tres, Tres eh, factores que te pueden determinar en tener una mayor productividad. Y no mayor productividad significa trabajar más, más rápido, durante más tiempo. No, es productividad. Es decir, que la calidad del trabajo te dé una solución o te dé una resolución positiva. Seguramente muchas de las cosas que haces a menudo Tienes el pensamiento De que lo has de hacer tú Porque claro, otra persona Pues otra persona no lo va a hacer igual de bien Sí, sí, pues posiblemente sea verdad Pero ponte a pensar por un momento ¿Por qué las empresas son tan productivas? Pues es muy simple Las empresas son tan productivas Porque hay un dueño O varios dueños o socios de la empresa Y luego hay muchas personas que replican lo que funciona en el mismo tiempo que tú, es decir, 8 horas trabajan 200 personas, van a producir más, evidentemente, que 8 horas si trabajas solamente tú. Pues esa es la primera, ese es el primer factor, esa es la primera premisa. Delegar. Eso de delegar suena muy así, ¿no? Muy de empresa y muy... No, no necesariamente. Un ejemplo de delegar es, por ejemplo, pues una familia que tiene un chalet, tiene dos hijos y tiene una persona que les asiste en la casa. La plancha, la friega e incluso, en algunos casos, la comida. Bien, delegas una serie de actividades, evidentemente lo pagas, ¿no? Pero delegas una serie de actividades que tú no tienes que hacer. No porque no sepas, ¡claro! Y seguramente lo vayas a hacer mejor que la persona que contratas. Por supuesto, es tu casa, al fin y al cabo. Pero lo que pasa es que si tú delegas ese tiempo lo puedes utilizar para hacer otras cosas, con lo cual es más productivo. Luego la primera, delegar. También delegar o una forma de delegar es dividir el trabajo entre varias personas. Aunque tú estés implicado un trabajo de equipo, un grupo de trabajo para un proyecto determinado, pues también es una forma de delegar. Porque dentro de ese proyecto cada uno se encargará a una fase determinada. Para bien y productividad del proyecto. Punto número dos. La planificación. ¿Qué sucede muchas veces que te levantas pensando en ese proyecto que tienes entre manos, pero no has planificado el lunes lo que tengas que hacer el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo? ¿El domingo toca libre? El domingo toca libre los demás días no están planificados. Sí, tienes una idea vaga de lo que quieres hacer, tienes una idea, una idea vaga de dónde quieres llegar, pero no has planificado, no has planificado. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te levantas por la mañana y dices, a ver, ¿qué hago hoy? Y en ese ¿qué hago hoy? <risas> has perdido por lo menos dos horas. Aparte, por supuesto, de que no tiene muchas veces un sentido eso de ¿qué hago hoy? Porque... ¿con qué objetivo? ¿con qué meta? Entonces, has de planificarte. No te digo que te hagas un planning de un año, hay personas que se hacen planning de un año de 5 y de 15, no te digo eso, pero sin embargo es muy, es muy positivo para ti, muy productivo que te hagas una planificación el domingo. El domingo por la mañana o el domingo por la tarde voy a planificar qué hago el resto de la semana hasta el sábado y además de ser más productivo tendrás claridad y como bien sabes la claridad es poder, planifica, aunque sea a grandes rasgos, pero planifica. Porque te asienta, tomas tierra, y sobre todo tienes mayor conciencia de que estás siendo productivo. Así que tenemos, delegar uno, planificar dos. Hay miles de plantillas que puedes encontrar en Google Forms para poder planificar, por ejemplo. Y el punto número 3, el factor número 3. Bien, el factor número 3 es incómodo, es un factor incómodo. Es un factor pff, que no mola, como se suele decir. No, no, no mola. Y es que si normalmente y habitualmente te levantas a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana para ir a trabajar, o para estudiar tu máster o tu carrera, o o, o, o, sí, o ir a trabajar, o si tienes teletrabajo, pues trabajar desde tu casa. En este caso, la propuesta es levantarte dos horas antes. O mira, fíjate, una hora antes. Si tú te levantas una hora antes, eres 6 horas más productivo a la semana. 6 horas más productivo. A la semana son 24 horas más productivo al mes. Y dices tú, bueno, vale, me levanto y ¿qué hago en esa hora? Bueno, pues mira, en esa hora, aparte de realizar el aseo típico, el café típico para despertarte, pues ponte que en eso tardes 5 minutos. Te quedan todavía... 55, venga, 50 minutos. Pues en esos 50 minutos puedes retomar lo que hiciste el día anterior. Puedes estudiar esa lección que tienes pendiente. O puedes prepararte esa consultoría que te preparas habitualmente a partir de las 10. Y si lo haces, al principio te va a resultar un poquito incómodo. Pero al tercer, cuarto día ya empezarás a crear el hábito y ha pasado los 21 días, o algunas personas dicen que 30, ya tienes el hábito hecho, con lo cual ya le has ganado a la vida 24 horas más al mes, evidentemente has de plantificarte en tu mente, has de instaurar en tu mente que todo lo que vas a hacer lo vas a hacer para ser más productivo, porque claro, si te levantas una hora antes, te pones el café, te haces una tostada, te pones a desayunar, te pones las noticias a ver qué, qué pasa hoy con esto, con, esto, con lo demás allá, cuando te quieras dar cuenta, pues se te ha ido ahora. O si nada más levantarte, ¿eh? te levantas una hora antes, pues, vale, ya que me he levantado una hora antes, me voy a ver el correo. Pues esa hora la habrás perdido. Casi casi seguro. Lo importante es que planifiques lo que vas a hacer siempre. Aunque te resulte incómodo. Y bueno, pues nada más esa era un poco la idea. Delegar. Planificar y madrugar. Delegar, planificar, madrugar. Un abrazo. Hasta la siguiente.